¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas, pequeñas lechucillas, al segundo episodio de la segunda temporada de Charla con Atenea. Sigo todavía eh, emocionada por esto. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros, los mortales deseosos de aprender sobre mitología. En el capítulo de hoy se viene algo que sé que a muchos os encanta, guerra y destrucción masiva. ¿Por qué le gusta a un griego una buena lucha ahí con los cuerpos sudorosos llenos de aceites esenciales? ¿Por qué será que les gustaba tanto? Nunca lo sabremos. Vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que os conté sobre la Edipodia. Layo y Epicasta tienen un hijo al que abandonan. Layo se beneficia a un pobre chaval que se suicida de la vergüenza y era, y era perdón, les manda a la esfinge en venganza. El niño abandonado resulta estar vivo y llamarse Edipo. Y cuando Layo iba a preguntar cómo librarse de la esfinge, se encuentran y Edipo lo mata, el chaval se va a Teba y deciden regalarle el trono y casarlo con su madre. Y cuando se entera de que su madre, Epicasta, es su... Pues eso es su madre, su mujer es su madre, se suicida y Edipo... Y ya aquí es cuando vosotros escogéis qué, creer, qué queréis creer. Si que se arrancó los ojos y siguió con su vida o que siguió con su vida sin arrancarse los ojos y tuvo otra mujer y cuatro churumbel. La otra posibilidad es que los Churumbeles fuesen con Epicasta y esto es importante porque eh, nuestro hilo conductor de la historia va a ir para un sitio o para otro dependiendo de lo que hayáis pensado. Yo para mí me quedo con que eran de Epicastas directamente. Pero ya cada uno. Que vaya, hoy precisamente vamos a hablar de sus hermosas criaturas, que de hermosas tenían mucho, pero de inocentes, bueno, juzga vosotros mismos. Antes de nada, recordaros que podéis seguirme en redes sociales a través de arroba bell, con B y con dos Ls. Y ahí os voy a ir compartiendo cosas interesantes sobre arte, cultura clásica, curiosidades mitológicas y demás. Pero vamos a lo que vamos. Hoy os cuento la tebaida y los epígonos, que van a ir juntos porque no hay tanta chicha como con la Edipodia. Disfrutad. Al parecer, de la Tebaida sabemos que su autor no fue el mismo que la obra anterior, sino que era alguien afianzado en Mileto. Esto lo sabemos por la tábula borgiana, que es un bajo relieve romano, una inscripción, pero que está escrita en griego. Sería la fuente más fiable hasta ahora para el tema reconocimiento de autores en cuanto al ciclo tebano. Se sabe de dónde era, pero no sabemos el nombre porque esa parte es la que se ha perdido. Aunque de los epígonos sí que tenemos un nombre, Antímaco de Teos. En este caso, no nos lo dice la tábula, sino que lo dice Aristóteles el poeta, en uno de los escolios que conservamos suyo, es decir, una de las notas que se incluían en los manuscritos para aclarar, algo así parecido a lo que hacemos ahora en los libros de la actualidad. Tanto en una como en la otra vamos a ver el desarrollo de la guerra entre los tebanos y los argivos, para que os aclaréis un poquillo más o menos entre Teba y Argo que yo siempre había pronunciado mal la palabra argivo que resulta que lleva el acento en la i, y yo, como Argos lo lleva en la a, pues siempre le decía argivo Dato curioso. El caso es que estos textos cuentan cómo se originó la guerra, por qué ocurrió y cuál fue su desenlace, que es lo que os contaré a continuación de esta pequeña intro que se tiene que hacer, porque si no iríais más perdidos que un cerdo en un garaje. Es importante también que os destaque que esta guerra, según Homero, ocurrió justo antes que la de Troya, por lo que en época van casi más o menos de la mano. En el episodio en el episodio anterior os dije que fueron escritas alrededor de la misma época, no que las historias fuesen a la vez. Que ya os veo venir a, a decirme por redes «¿Pero no dijiste que ir a la vez?» escrita, no acontecida. Al parecer, la Tebaida sería un poema de entre 6.000 y 6.600 versos, pero los fragmentos que se han conservado han sido los del inicio, el porqué de la guerra entre estos dos pueblos. Así que hay estudiosos que creen que lo que se cuenta en estos dos libros no tendría origen realmente en Teba. Al parecer, los tebanos conocían la historia de otra forma. Pero claro, fíjate tú de uno o de otros, cuando en este tipo de cosas siempre se cuenta lo que más le conviene a cada uno. Porque si yo he perdido, no voy a decir que he perdido. Te voy a poner como si yo hubiera hecho unos esfuerzos brutales pero el otro hizo trampa. Me refiero lógicamente a época antigua. En teoría ahora deberíamos tener toda suficiente capacidad como para poder gestionar nuestras emociones y reconocer derrotas en teoría. Esto también es bastante interesante porque, como ya os conté, en el ciclo troyano Teba existió de verdad. Al igual que pasó con Troya, pensaban que eran simples leyendas. Pero, again, igual que pasó con Troya, se han encontrado evidencias arqueológicas no solo de que existió Teba, sino de que su primera destrucción fue en época mecénica y que fue por una guerra. Al fin y al cabo, las leyendas siempre salen de alguna parte y casi siempre tienen parte de verdad. Sería lógico pensar que las dos guerras mortales más grandes que recordaban en la antigüedad hubiesen ocurrido. Que los datos ya se ya han tergiversado más o menos, es lógico, pero que ocurrieran es un hecho. También se descubrieron en esos yacimientos que Tebas estaba rodeada de una muralla defensiva de unos 5 metros de altura, por lo que es muy probable que en su interior albergase algún palacio micénico importante. Además de todo eso, debemos sumar que hay nombres dentro de esta historia, como puede ser de, el de Eteocles, que son de origen micénico. Blanco y en botellas, señores, es que todo cuadra. Pero vamos a centrarnos ya en el meollo, en la cuestión que nos ha traído aquí. La guerra sangrienta.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 de aquí no puede salir nada bueno. Efectivamente, a Eteocles le tocó el primero por ser el mayor. Cuando terminó su año, se negó a ceder el trono a Polinices porque decía que no era apto. Y como este siguió insistiendo, lo desterró de Tebas Y claro, como era el rey en ese momento, nadie le contradijo y Polinices tuvo que abandonar la ciudad. Después de vagar un tiempo, terminó por llegar a Argos y establecerse allí. Iba todo de lo más bien hasta que tiene una pelea con Tideo, otro exiliado de otro sitio, que había matado a un hermano o a unos sobrinos o, o al sucesor del trono o algo así, no sé. Mató a alguien y lo desterraron también. En este caso lo desterraron de Etolia. Para que dejasen de discutir, Adrasto, el rey de Argos, les dice «Mirad, podéis seguir peleando o casaros con dos de mis hijas y lucharemos para volver a, a poneros cada uno en vuestra tierra». Claro, Adrasto aquí tonto no era. Él dijo «Tengo aquí a un exiliado que está deseando vengarse y a un príncipe que echaron por querer ostentar el trono. Es mi oportunidad de que mis hijas sirvan para algo de una vez y me alíen con la ciudad de Calidón» que es de donde venía el Tideo, y, te y con Tebas, que es de donde viene Polinice. Los dos chavales, lógicamente, aceptan el trato y se preparan para la guerra. Es aquí cuando ya se empieza a montar el número de príncipes, reyes y demás que irían a la guerra contra Tebas y es donde Kilo decide sacar su argumento para su obra, en concreto, la famosa siete contra Tebas. De esta obra es de donde se saca casi toda la información, por lo que es posible que muchos de los hechos no ocurrieran tal cual, pero es que es de donde único tenemos para tirar un poco. Así tendríamos como paladines a Adrasto, Polinice Tideo, Anfiarao, del que ahora os cuento la historia, Hipodemonte, Capaneo y Partenopeo que eran de Arcadia. De estos, el que tuvo la historia más relevante e interesante era Anfiarao, que era el cuñado del rey. Este hombre era un adivino y predijo lo que iba a ocurrir en la guerra, por lo que no quería tomar parte. Además, no es que se llevase del todo bien con su cuñado. Se queda esto patente sobre todo cuando Adrasto, al enterarse de que no quería ir a la guerra, se lanzó contra Anfiarao para darle de guantazo. Tideo y Polinices persuaden y sobornan a Erífile, la esposa de este hombre, para que le convenciera porque era uno de los mejores guerreros que tenían. Daba la casualidad, hoy hoy fíjate, de, de que Armonía, de la que ya os contaré la historia en redes sociales en algún momento, era antepasada de Polinices. Y el collar mágico que Afrodita le había regalado en su día a la muchacha, lo tenía a él como reliquia familiar. ¿Qué vosotros diréis? ¿En serio se llevó eso a Teba? ¿Para qué? Pues buena pregunta. Pues mira, pues ahora mismo le iba a servir de algo. Polinice le da el collar a Erífile, que automáticamente la convirtió en la mujer más irresistible del planeta. Ese era el poder del collar. La mujer que estaba obsesionada porque se estaba haciendo vieja y eso era un suicidio social prácticamente en Grecia para muchas, sobre todo siendo de la realeza, aceptó sin pensárselo. Es así como finalmente Anfiarao y el hermano de este viajan con las tropas a Teba, que era la que estaba más cerca y en consecuencia es donde iban a atacar primero. De aquí deriva la leyenda de que Tebas tenía en su muralla siete puertas y que por eso fueron siete los caudillos elegidos. Pero en los yacimientos no se ha podido encontrar por ahora evidencia de que existieran estas siete puertas. Así que eso queda en parte en la leyenda por el momento. Finalmente llegan a Tebas y antes de liar la parda deciden intentar la vía del diálogo. Mandan a Tideo a hablar con Eteocles porque, claro, no iban a mandar a Polinices y, y que le reventara el hermano la cabeza ya de primera. Tideo le pide al rey que abdiquen su hermano de forma pacífica, pero lógicamente Eteocles no quiere por lo que se termina declarando la guerra de manera oficial. Es así como se le asigna a cada general una de las siete puertas de la muralla para atacar, comenzando el asedio de la ciudad. Es decir, que se quedaran allí apalancados amenazando durante un tiempo antes de finalmente atacar. Es una estrategia muy utilizada porque así cortan comunicación de la ciudad con el exterior y no pueden abastecerse fuera de la muralla. Con lo que en la mayoría de los casos llegaba el momento en el que se quedaban sin suministros y se debilitaban. Aquí es donde la cosa se empieza a poner mística. Porque Teocles, viendo eso, le consulta a Tiresia qué hacer para poder ganar la guerra. Por primera vez, el príncipe más listo y le hace caso a Tiresia. ¡Aplausos para Tiresia! por favor, que no estaba ahí de adorno como las mujeres al final. El adivino le comenta que lo que tiene que hacer es sacrificar a un príncipe de la casa real, porque el dios de la guerra, Ares, seguía todavía mosqueado con la familia Tebana porque uno de sus antepasados le mató un dragón al que le tenía cariño. Creonte se ofrece voluntario. Pero su hijo, Meneceo, para salvar a su padre, se ofrece voluntario como tributo a los Cadnis y se quita la vida en la Cueva del Dragón, haciendo que Ares se relaje un poquito y les dé su beneplácito. Efectivamente, cuando Capaneo, uno de los jefes del ejército de Argos, comienza a trepar la muralla, un rayo de Zeus lo atraviesa. ¿Qué diréis? ¿Qué narices tiene que ver Zeus aquí ahora si el que estaba cabreado era Hades? Perdón, Ares, no Hades. Pues porque Capaneo, muy inteligente, no era. Entonces decidió que era una magnífica idea, antes de subir la muralla, gritar que ni el mismo Zeus podría pararle. Claro, Zeus se puso en plan de amenazas a mí y los chamuscos. Viendo esto, los tebanos primero fliparon lógicamente y luego tuvieron la suficiente confianza como para salir a cargarse a muchos de los archivos, entre ellos a dos de los generales, Partionopeo e Hipomedón, los que no le importaban a nadie un carajo, vaya. Y aquí es donde se viene uno de los sanciones me acuerdo de esta guerra, señores, en cuestión de personajes secundarios. ¿Recordáis que Anfiarao no quería ir a la guerra y que al final medio le obligaron ahí entre su mujer y esta gente? Pues seguía con el rencor ahí carcomiéndole, por lo que clamaba venganza. Vio su oportunidad cuando, cuando hirieron a Tideo, que encima le hirió un chaval que tenía el mismo nombre que la persona a la que a él había matado y por la cual fue exiliado, Melanipo. O sea, ya hay que tener mala suerte también. Atenea, que tenía predilección por el amigo Tideo, quiso ayudarle dándole un elixir. Pero Anfiarao la vio descender desde el cielo con la botella y aprovechó el momento. Dijo, esta es la mía. Cogió a Melanipo, se lo puso a huevo a Tideo y le dijo que si lo mataba se recuperaría de su herida. Claro, cuando una divino te dice eso, quitando las veces que lo ignoran, pues se le hace caso. Tideo mató al chaval, Atenea vio cómo lo hacía y, asqueada porque pensaba que Tideo había aprendido la lección, decidió que no merecía la pena ayudarlo y tiró el elixir. Consecuencia, Tideo murió. Como la cosa se estaba ya desmadrando y estaban muriendo ciento y la madre, Polinices decide que lo mejor es que haga un combate exclusivo entre él y su hermano para decidir el final de la guerra. Imagino que os estaréis acordando ahora mismo de la maldición que había lanzado Edipo y de por qué esta era la peor idea que podía haber dado el príncipe Tebano. Pues se ve que ellos no se acordaban, porque allá que fueron. Como era de esperar, los dos se atravesaron mutuamente y terminaron muriendo, lo que dejó a Creonte al, al frente del ejército tebano y estos finalmente vencieron a los archivos. Hay dos versiones en cuanto a lo que ocurre con Anfiarao. En una se nos cuenta que se salvó porque Zeus lanzó un rayo que abrió la tierra justo antes de que le mataran y, en consecuencia, es el único mortal que vaga por el inframundo desde entonces. Y en otra se dice que murió y que Adrasto lamenta su pérdida. Esto lo dice Píndaro, pero a mí me suena un poco mal. No tiene mucha lógica, por, sobre todo después de lo que había pasado y, y de saber que le tenía manía. Finalmente, el único que de verdad consigue escapar realmente vivo es Adrasto, que se pira de allí con su caballo y no le ven ya más el pelo. En los epígonos se nos cuenta también una batalla que ocurrió después de esta, cuyo cabecilla por parte de los tebanos fue Laodamante, el hijo de Eteocles, y por parte de Argos, fueron los hijos de los caudillos que habían muerto en esa primera expedición. En esta ocasión, la victoria sí que habría sido para los archivos, pero no hay demasiados testimonios al respecto, por lo que se concluye que la más interesante fue la primera, la que os acabo de contar. Digo lo de los testimonios porque los que nos cuentan esto fueron Pausania y Apolodoro y ni ellos se pusieron de acuerdo porque cada uno da datos diferentes. Un dato interesante es que cuando la ciudad había caído, Tiresia instó a los ciudadanos a escapar mientras él se quedaba para intentar negociar algún acuerdo de paz. Muchos concluyen que fue ahí cuando se le dio muerte y finalmente el pobre Tiresia cayó junto con Teba. No sé vosotros, pero yo me reí la mientras hacía la documentación pertinente. Entre el que maldice a su hijo por recordarle algo que hizo, el que tiene las luces de vacilarle a Zeus, y el que se toma la justicia por su mano y se venga a su manera, esta historia es grandiosa. Ahora yo os lanzo una pregunta que además la tenéis a modo de encuesta los que me escucháis en Spotify. ¿Cuál de los dos ciclos os ha gustado más, el tebano o el troyano? Yo no soy capaz de elegir, pero he de decir que con el tebano me he reído bastante más, así que eso es un gallifante clarísimo. Puede que algún día haga algún ranking en Instagram a ver cuántos puntos sacamos a favor de uno o de otro. Aunque la de Troya también fue una batalla enorme, esta que os he contado es la que se considera la primera más grande dentro de las ciudades griegas en sí, ya que hasta el momento siempre habían sido contra otros países. Es más, por los hallazgos arqueológicos se ha podido deducir que también fue única por la estrategia que se usó. Un ejército es vencido en campo abierto, se refugia en las murallas y otro, más inexperto, los rodea y sufre muchas bajas por armas lanzadas desde la ciudad. Viendo la debilitación, finalmente el primer ejército sale de las murallas y derrota al segundo. Eso era algo que no se había He visto hasta ese momento. Pero por hoy vamos a dejarlo aquí. No sin antes adelantaros que el tema de la semana que viene es uno de los que me han pedido varias veces por redes sociales y no había podido explicaros porque hay mucho que contar y en redes se me quedaba la cosa corta. Así que qué mejor que contarlo por aquí. Estad atentos porque si esto ha sido salseo, lo que se viene son curvas y de las peligrosas. Si queréis que trate algún tema en concreto, tanto por redes como por el podcast, podéis mandarme un mensaje privado a través de Instagram o Facebook o comentar tanto en YouTube como en TikTok, que estaré pendiente de todo lo que me sugiráis. Bueno, pequeña